En este caso, nuestra propuesta es más social. Es decir, eh, nosotros no solamente tenemos que pensar en el camino tecnológico, sino que tenemos que buscar uniones con otras personas, ¿vale? de otras disciplinas como psicólogos, eh, médicos, para que nuestra solución pueda realmente llegar al público. ¿vale? Es, yo creo que lo que vamos a enfrentarnos ve aquí la diferencia entre el emprendimiento normal y el emprendimiento social y hace un mes eh, nos bajamos hasta Madrid a presentar el proyecto y intentar convencer como decía antes David a ciertas personas de que nuestro proyecto tiene salidas que puede ayudar a los demás y que realmente puede ofrecer una solución a una necesidad que existe que es básicamente por lo que empiezan todos los proyectos qué necesidad hay y cómo la voy a cubrir ahora bien eh, cuál es la rama que utilizamos Aparte de que cuando queráis, podáis preguntar alguna cosa. La primera idea entonces, en este caso es que, que desde aquí, desde esta escuela, podemos hacer empresas de base tecnológica, porque nosotros somos fundamentalmente ingenieros, informáticos o de cualquier otra rama, y aquí aprendéis muchas cosas. Os enseñamos eh, ciencia básica os enseñamos tecnología, pero las ideas de empresa van a ser vuestras. Esa es la, la, primera, la primera cosa habéis desarrollado una tecnología y ahora convertirla en empresa en una iniciativa de emprendimiento, sea asociado o no es una cosa que tenéis que hacer vosotros José Luis, ¿cómo lo ves tú? Bueno, no. <ríe> mi punto de vista, lo que os puedo aportar es, es mucho más clásico os puedo explicar lo que yo hice cuando acabé de estudiar que ahora eran otras épocas, ahora también son compulsas en aquel momento también lo eran, en el año 1979 yo, quizá, hubiera tenido oportunidades de, de encontrar trabajo en Madrid, pero siempre me quiero venir aquí a León. Y, desde luego, el panorama para un ingeniero técnico de telecomunicación recién acabado en León eran de nublas. Entonces, eh, si quería quedarme aquí, me tenía que buscar alguna idea. ¿Alguna idea? Primero, buscar la idea, porque esto de, de, el, el de turismo, esto tiene tres fases. Uno, tener la idea, es decir, encontrar la semilla, otra, ponerla en marcha, o sea, plantarla. Y la tercera fase, que es mantenerla viva, la idea, que es innovar, ¿no? es mi punto de vista. Desde luego, de la primera fase a la segunda es donde vienen todos los problemas. Realmente pasar de la idea a la supuesta en marcha, planificarla, eh, eh, simular su comportamiento en el mercado, dotarla económicamente, esto es lo más complejo. Y en aquella época que obviamente no había ni internet ni nada que se le pareciera, eh, la información escaseaba eh, yo busqué una idea en la cual no tuviera competidores en un terreno en el que antes nadie hubiera metido la mano. y después de varios meses de dar vueltas por ahí, encontré una y vi como un día que me tenían que hacer una prueba en un hospital se había estropeado un determinado equipo y me dijeron, pues aquí no hay técnico ni se le espera, está en Inglaterra, que luego le conocí y hasta que no venga este equipo está parado. Dije, bueno, ¿cómo es posible que no haya gente en este país que pueda reparar este tipo de equipamiento? Y me metí en el mantenimiento de electromedicina. Y luego creé una empresa que se dedicaba al mantenimiento de electromedicina. En realidad había un halo, una aureola alrededor de esa idea de que nadie podía tocar ese tipo de equipamiento, pero no era tal. Había que conocer evidentemente los componentes, su funcionamiento, formarse, que en aquella época formarse era muy complejo, no es como ahora uno se conecta a EDX o a Coursera y tienes cursos de todos los tipos y gratuitos. En aquel momento la formación era mucho más compleja. Y entonces pues empecé con una idea difícil, descabellada en algunos aspectos y con la ayuda... porque claro, el, el emprendedurismo en aquel momento tenía sus dificultades. Ahora, no sé si más o menos, pero realmente poner ahora en marcha una idea y una empresa eh, con el exceso de normativa que hay porque ahora, antes solo había una normativa nacional que tenías que cumplir concretamente a mí me costó mucho poner una cosa en marcha que funcionó en España que fue el control de los locales de alto riesgo eléctrico es decir, los quirófanos las salas de parto los rayos X y tal nadie ve, no había normativa ni a nivel de Europa solo había en Estados Unidos pero el hecho de que no hubiera normativa fue una gran ventaja para mí Ahora es poner algo técnico en marcha y la cantidad de normativa que hay a nivel europeo, nacional, autonómico, local, eso es una locura. Eh, a mí eh, poner en marcha la empresa costó unos 40 días. Ahora yo creo que eh, si lo intentáis vais a quemaros bastante más de lo que yo quemé que en Yo en aquel momento solo iba a la delegación de industria de aquí y ahí pues, se resolvió todo simplemente tendríais que pasar por varias ventanillas más. Os estoy hablando desde mi punto de vista, comparando aquel momento con este. ¿no? Eh, los, eh, había ausencia de ayudas. Ahora nos hemos acostumbrado a esa cultura de la subvención y es como si ahora de repente desaparecen las subvenciones y nos quitan el bastón con el que nos apoyamos. Bueno, es acostumbrarse, no contar con, con ayudas. Obviamente aquí David nos ha ofrecido un montón de ellas y eso hay que aprovecharlo, sin duda ni nada. Pero en principio, eh, para mí lo más esencial de la puesta en marcha de la idea es tener un equipo. Aquí sabe que tiene varias dentes. No penséis que la idea podéis tener vosotros solos, pero para ponerla en marcha necesitáis un equipo. Entonces tenéis que aprender a trabajar en equipo. Y en cambio, lo que nos vende el mercado da la impresión de que los grandes hacedores de la tecnología actual trabajaron ellos solos, y hay biografías por ahí que se distribuyen y las leéis y parece que fueron ellos solos y que detrás no tuvieron nada. Eso no es cierto. Siempre hay un equipo detrás. Puede que la idea la tenga uno, pero la puesta en marcha siempre depende de un gran equipo. Yo encontré en su momento, con 30 o 4 personas, muy grande. Y hay que hablar de ellos, sería justo. En cuanto a lo que trata esta mesa redonda, bueno, cuando Vicente me ofreció esta oportunidad, eh, yo vi dos palabras juntas, eh, innovación social o el, individualismo social, eh, y me recordó aquel libro que os recomiendo, porque es eh, de un gran escritor que es Humberto Eco, que se llama el segundo diario mínimo. Entonces, en una reunión de estas, en un claustro, se aburría y se dedicó a unir palabras. Y no solamente unió las palabras, que es un semiólogo, que vi, sino que les dio contenido. Para mí el emprendedurismo esté apoyado o orientado a lo social o apoyado en lo social, sigue dependiendo de las personas y de los equipos que son cercanos. Veis ahora hay exceso de información, cuesta menos generar conocimiento, pero sigue dependiendo de saber trabajar en el medio. Esto es lo que yo en mi experiencia. A ver, estas cosas, yo he a decir muchas veces lo de los equipos. Sí, por Yo creo que al final el, el llevar a cabo una idea cuando aparezco yo creo que es el viaje de, del emprendimiento mejor acompañado que solos. Porque eh, vas a afrontar muchas, muchas, digamos, barreras y problemas que tenéis que, que superar. Y eso siempre en compañía de otros. Y encima, eh, hay buen ambiente a gustos, pues mucho mejor. Y además, yo, que más o menos estoy conectado con otros programas de emprendimiento de otras empresas pues también lo que se busca son equipos, no individuos, porque nadie busca el típico persona emprendedora, eh, encerrada en sí misma que hace un maravilloso app, pero ese app o ese desarrollo también hay que venderlo, ¿vale? muchas veces yo cuando, cuando conozco a, a los Parentum, Guaira, eh, bueno, voy a decir que el que es más este entorno, eh, veo que eh, trabajáis muy bien como los pero muy mal con la gente. Es decir, eh, lo principal es que cuando traes una idea tienes que venderla, tienes que comunicarla bien, y para comunicarla, pues, pues hay que también aprender es un ámbito que se genera. ¿vale? Entonces, al final, eh, son habilidades que se pueden generar también trabajando con otros, trabajando en equipo. ¿vale? Entonces, yo creo que es fundamental el eh, trabajo en equipo. Y eh, pues, por nada, Luis de de emprendimiento social eh, es verdad que, bueno, que hoy en día bueno, podemos seguir adjetivo a, a todos. ¿no? Bueno, al final no difiere mucho del emprendimiento, que es tener una idea y llevarla a cabo. La, la necesidad que has identificado puede ser más social que, que, la, que, digamos, que la del emprendimiento general. Pero yo creo que es, eh, el emprendimiento social lo veo una oportunidad para sobre todo el mundo social, un mundo social que ha, se ha acostumbrado a vivir de la supremacción. ¿eh? Y no es, sano, no es sano, porque es muy fácil el gastarse el dinero de otros pero como te, te, te, te cuesta ganar el dinero tuyo, pues eh, empiezas a planificarte mejor y a gastar menos. Con ¿vale? lo cual yo creo que es un mundo muy interesante que va a estar esperando cada vez más en España, que es verdad que está más todo en otros países, pero creo que eh, si las entidades no gubernamentales no se adaptan a este ambiente, habrá muchas que desaparezcan, desgraciadamente, ¿no? porque al final el café para todos ya no existe y los fondos pues, han desaparecido. Entonces hay que reinventarse, hay que innovar y no hay que quejarse. Hay que innovar ¿vale? y hay que hacer las cosas de forma diferente. ¿Vale? Y por último, Carmen, que ya no viene el aspecto tecnológico, sí que tiene mucha experiencia en el aspecto social. Yo no sé si tú has percibido o percibiste ahora en todos los tipos de ONGs o de instituciones la cantidad de dinero que se ha perdido es muy grande. Eh, lo que yo no sé es si. Y existe en ese, en ese ambiente la idea de, de convertirlo en que Hay una oportunidad, yo creo, muy grande, por ejemplo, en el envejecimiento. Especialmente en León, en Castilla y León, y en España en general, lo que está creando es una sociedad eh, con gente mayor, pero esa gente mayor en muchos casos tiene recursos. Japón es el caso paradigmático. En Japón tenemos una población envejecida, una población que tiene una, un poder económico relativamente elevado. Es decir, no tienen por qué ser eh, las empresas o las iniciativas dirigidas a los mayores a fondo perdidos. Sí. Hay posibilidad de que los mayores a sus servicios siempre y cuando sean servicios que ellos necesitan y que sean innovadores. Eh, casi mi, mi aportación va a ser desde, desde la perspectiva educativa, que es donde yo me muevo bien. Y quizá yo lo que puedo aportaros es que tengo experiencia en todo lo que es, en todos los sectores de edad, en todos los sectores de población, específicamente con, con el referimiento. Y yo no me atrevería a hablar de edad como una característica de característico. En la trayectoria lo que estamos observando es que hay como dos grandes grupos de población, los creativos y los que. Porque probablemente yo cuando estaba escuchando a David, o bueno, a alguno de vosotros seguro que le ha llegado lo que dice David, porque ya en su en su idiosincrasia está ser movido, ser activo, ser, ser curioso. Pero desgraciadamente la mayoría de la población, no digo que se hayamos dando no me voy a atrever a tanto, pero casi, ¿no? Entonces, eh, yo lo que... A mí se es que me estaba ocurriendo cuando te vi aquí, está muy bien esta propuesta de David, está muy bien esta jornada, pero yo creo que estaría mucho mejor si se planificase la enseñanza universitaria de una manera mucho más sistemática, la posibilidad de aunar la formación de, de las aulas con la formación fuera de las aulas, porque las ideas están ahí fuera, las ideas están sentidas, solo hay que estar con la oreja un poco atenta y están sentidas. Y hay una, hay una metodología que está tomando fuerza en, la, en el ámbito universitario ahora con la nueva ley universitaria, que es las metodologías experienciales aprendizaje-servicio, que consisten en que los créditos de las asignaturas que se imparten en las aulas se separen unos créditos, digamos para que los alumnos salgan fuera de las aulas a ver realidades y puedan luego enriquecer, dijéramos, ese, ese conocimiento que se transmite en las aulas, se contraste con esa realidad que está ahí fuera y a lo mejor. Dado que la mayoría de la población no somos, o no tenemos, menos en España, ese arranque de, de, y, ese, y, esa, y esas ganas de tirar para adelante, porque a veces nos faltan recursos, nos sabemos, nos faltan habilidades, pues probablemente esta jornada eh, tendría para mí mucho sentido, pero creo que podría ser el primer paso de, de un cambio también en, en las aulas, que haga que muchas personas que les ha gustado lo que David ha planteado, pues a lo mejor se ven en este momento dificultades en, la, en las habilidades que se requerirían, en la falta de ideas, y yo de dónde me saco la idea. Bueno, pues quizá esa respuesta está pues, en imposiblemente cambiar nuestras metodologías en las, en las aulas. Y con la población mayor es lo que observamos. Hay gente mayor que no necesita a nadie, que sale el ordenador, sale una, un recurso nuevo para allá, con su móvil, su, su, su, su ordenador, su internet, pero son la minoría. Y hay un hueso de la población en que no parece necesitar nada. Pero yo creo que la clave está en que mm, sus necesidades, que también son, no las conocemos o, o las desoímos. O sea, los periféricos que se, se refieren para la tecnología, a ellos les quedan grandes. Entonces, no hay mucho trabajo que hacer. ¿Cómo, cómo se acerca una persona mayor a, a una herramienta de estas tecnológicas? Es que le da rima, no, está, no, no es accesible a él y en este campo esto sí que vemos que hace falta, falta trabajo entonces mi propuesta un poco después de ir a David después de, de, de, de, de, de contar esto es eso que las metodologías en las aulas a lo mejor deberíamos también de cambiar en este sentido y hacernos oír más ahí en la calle para unir el conocimiento con las necesidades y esto probablemente ayudaría a que esta, esto que él ha dicho esto que ha contado David no quede en saco roto que llega más gente de la que ha pero, desgraciadamente, yo creo que la creatividad nos hace falta, mucha. Hay, hay que poner asignaturas creativas. Entonces, yo, yo creo que, claramente, el problema es que quizás en el colegio nos enseñaban a no ser creativos. Es decir, cuando te decían, usted no se saben al marco, a la de pintar. ¿no? Pues al final, no siempre te andan acotando tu creatividad ¿no? al marco o a, o a lo que tienes que hacer. ¿no? Pues yo creo que es bueno que penséis, como ahora que penséis eh, que veréis vuestro entorno. Porque de alguna manera el emprendimiento, todos los emprendimientos y todas las empresas que aquí eh, tienen un esos que es han sabido identificar una necesidad y le han dado respuesta. Y, y ha tenido éxito en el mercado, pero al final han identificado una necesidad. Y eso se hace con creatividad, que no de vueltas a la cabeza. Porque yo creo que, que todo lo que podáis salir de vuestro entorno, eh, ir a charlas como esta, por ejemplo, que son un poco también la mente, ¿no? y a todo el tipo de charlas que podáis, siempre eh, salir de vuestro ambiente, de vuestro entorno, y mirar los ojos con, con otro. Con otro con otra dimensión, con otra visión, pero no es importante. Sí, acabo de decir, David, de una cosa, que es así, ¿eh? los grandes expertos mundiales están de acuerdo. El problema del colegio, yo que tengo a los niños en esa edad, veo que independientemente de sus capacidades y de sus habilidades, todos los encapsulan y los encorsetan en el mismo tamaño, un tamaño predefinido a la media. Y es como una fábrica una trefiladora que está continuamente haciendo lo mismo con cada niña. no se salen de, de ese formato y habría que empezar por ahí, es ahí donde está la primera limitación. esto es una verdadera Luego nosotros aquí hacemos lo que podemos, innovamos en lo que nos deja por desgracia nuestros eh, programas educativos, en, nuestros, en fin, nuestras asignaturas, no nos podemos cambiar, creamos la necesidad de un curso para otro, podríamos innovar en eso De estudio y modificarlos es un verdadero o sea, el problema. No penséis que es cosa nuestra, es que el propio sistema es bueno, ¿eh? Pero si pasamos ya por el colegio, mal vamos. No sé, así. No, perdona. De todas maneras, eh, yo tengo entendido que dentro de lo, eh, en, en las titulaciones nuevas de grado, tú puedes cursar 240 créditos o puedes cursar más de 240 créditos. Esos más de 240 créditos que aparecen luego en tu expediente académico, como que los has hecho y además en el suplemento al título europeo también. Y hombre, yo creo que es distinto ir a pedir trabajo, a buscarte... Bueno, vamos a, a pensar que esos cursos a mayores que uno hace, pues estarían en esta línea, ¿no? En esta línea de preparar en habilidades, en competencia social, en, en habilidades de, de creatividad, ¿no? Total, que tú puedes ir con tu título, con tus 240 créditos, a buscarte la vida o puedes ir con 240 créditos más más a buscarte la vida también entonces hay, una, hay un espacio ahí formativo que eso sí requiere que el alumno que se implique más allá de, su, de lo que es obligatorio de no salirse de fiché por lo que él dice de la dificultad que tiene una asignatura a veces modificar contenido pero allí es una otra opción de plantear formación que implica eso, que vas, allá, vas más allá de tus 240 créditos pero también luego en tu currículum y mientras te estás formando también se va eh, engordando, ¿no? Se va... Otra cosa que quería añadir a eso, es que no podemos tampoco centrarnos en que la universidad va a ser la fuente de trabajo cuando acabemos en vuestro currículo. Es decir, acabáis y decís, eh, tengo mis asignaturas, he hecho todo esto, he cursado más asignaturas, tengo mucho más conocimiento, eh, el mundo real, por lo que estoy viendo, muchas veces no funciona así. Tú puedes decir, tengo mi título, perfecto, y tengo toda esta experiencia. He trabajado, colaborado con esta gente en un laboratorio, he colaborado con esta empresa, Seno Becario, como comentaba, he empezado dos iniciativas empresariales. No tiene por qué funcionar, es lo que siempre nos insisten, como siempre nos dicen. Pues esto tiene que ser así, tienes que triunfar, tenéis que ganar. Muchas veces no es eso. Tú tienes que... Tienes tu currículum, tienes tu, tu carrera, por supuesto, pero tiene que salir de vosotros una iniciativa que no sea simplemente voy a seguir cursando, es decir, vamos a tener que empezar a ver la universidad como es tan difícil cambiarla, no podemos centrarnos solo en que la universidad nos va a dar la solución, es decir, tenéis que poner de vuestra parte para poder eh, conseguir algo más y todo eso es emprender, ahora bien, hacia dónde lo focalizáis eso ya es cosa vuestra, pero deberéis emprender, el ejemplo que ponía también David era de un joven Haciendo pan para 40 personas. Eh, a día de hoy, en vuestro caso, eh, podéis verlo con. Tengo una app y llega a 500 personas que se actualizan semanalmente mi aplicación. ¿Vale? Es decir, eso luego lo ponéis en vuestro currículum y tenéis vuestro título, que es lo que os ha dado los cimientos a estas alturas, y luego ya vosotros vais a tener que ir poniendo los ladrillos. Vosotros con vuestros amigos, con gente que conozcáis. Porque es así como es poder hacer un currículum que realmente os dé mayor visibilidad a las empresas. Pero de todas las maneras yo lo que creo es que eh, la universidad se ha estilado, bueno yo creo que la formación en general se ha estilado mucho, eh, dotar al, al alumno al sujeto, de mucho de conocimiento. ¿vale? Pero somos animales sociales y hay un aspecto importante también que es educable, aunque nos parezca extraño es educable, que es todo lo que tiene que ver con las emociones sociales. Entonces, claro, estamos aquí hablando de entendimiento social. Está claro que el negocio está en el otro. Está claro que nos necesitamos, ¿no? Pero estamos funcionando en un mundo donde la formación que se está dando en las aulas es aparente, es ese conocimiento, conocimiento, conocimiento. Pero, ¿y qué hay de estas asignaturas que educan también y que alfabetizan también en lo que son aspectos de, de, de sociales? Yo no sé, si vos cogéis un horario cualquiera de un chaval hora de ocho años, no sé si va a diferenciarse mucho del que teníais vosotros o incluso del que tenía yo. Eh, ¿Dónde están las asignaturas que hacen falta para este tipo de que estamos ahora aquí vendiendo? ¿no? ¿Dónde, está, ¿Dónde están las asignaturas eh, que, que hablen de, de competencia social, que hablen de, de, de saber estar, de saber relacionarse, de saber, de saber plantear una conversación, de saber mantener su autoestima? Porque. Él ha dicho una cosa muy importante y es que estoy de acuerdo muy bien, algo por ahora, tenemos más acceso a la información, todo muy bien. Pero las dificultades que nos encontramos para poner algo en marcha ahora son terriblemente mayores, porque ya hay más competitividad, ¿no? Entonces, ¿dónde está la fortaleza? ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde se entrena la fortaleza? Yo creo que eso sí que es académico también. No sé por qué extraña razón, eh, si, si, si le da mucha fuerza, y mira que estoy en la facultad de educación y, y lo veo igual, ¿no? Ahora había un montón de alumnos de educación social, por decirlo, con unas pancartas de cartón allí puestos que hacían huelga. Yo les invitaba aquí a venir, ¿no? Porque a mí me parece que esto es otra manera de entender la educación y que, y que merecía la pena estar. Pero realmente no se está educando ese conocimiento que ahora estamos exigiendo, pidiendo a, a, a, al público, ¿no? Entonces pues esas asignaturas yo creo que sí que si estaría bien que se incorporasen. Si queremos que resista un emprendedor social, realmente. ¿no? Yo lo que es un tema muy interesante, el tema de las competencias, que se pueden adquirir de forma académica o que se pueden adquirir haciendo camino. Es decir, si vosotros hacéis una idea y poco a poco vais con vuestra idea, pues al final vais a generar una serie de competencias, una serie de habilidades. Eh, yo siempre digo que nunca sabes dónde va a terminar. ¿no? A final, cual, si hacerlo, pues, vas a terminar por cuál es el cual de hacerlo, pues pasar por cuáles y hacerlo. Yo me acuerdo. En mi primera pequeña empresa la monté con 20 años, que era una gestión, porque una gestoria, pues, yo tengo una gestoria, pero yo solo no aguanto a mi padre no, a mi padre, no, Y luego tuve que cerrarla porque me fui a Alemania. Y no pasa nada. Vale. Eh, las cosas mueres, nacen, mueres. ¿vale? Pero al final es un, un, un camino que de alguna manera eh, es sano. ¿vale? Eh, y esa flexibilidad también es sana porque. Es una, es, una, es, un, es una habilidad que se va a adquirir ¿vale? en vuestra virtud profesional. Hoy en día, no sé, para mí o para mal, las empresas buscan gente flexible. ¿vale? Y si mañana te dicen, tú mañana te vas a Arabia Saudí a hacer un proyecto de, de informática, pues, pues hay que ser flexible si y de alguna manera ver las cosas buenas de la vida. ¿vale? Pero yo creo que eso también, hacer un camino también se arregla a las habilidades. ¿vale? Y la segunda parte que hay es el tema del fracaso. Aquí no hay fracaso. La verdad es que enseguida es, es, es, es, es, digamos, criticamos a quienes por nuestra propia educación, ¿no? que al final lo, lo, lo ideal es, que es ser funcionario y tener un trabajo estable, que la verdad que, es, que está bien. ¿eh? Eh, yo creo que todos los funcionarios eh, pueden ser emprendedores y muchos lo son. ¿vale? Y no podemos tenemos que estigmatizarles. Pero eh, si a día de hoy no es posible, ¿no? pues también hay otras opciones. ¿no? Y por lo menos si tenéis una idea, intentadlo. ¿vale? Porque nunca sabéis dónde vas a acabar. A lo mejor lo intentas tres meses, seis meses, un año, y luego, es de las oportunidades, porque al final es conocer a la gente. Esto se trata de crear tu red de contacto Y con las este ideas de hacer tus de en realidad se da cuenta, pues luego te oportunidades en ¿vale? el mundo profesional. Okay. En el mundo aparente, pues. por por terminar un poco, eh, quería haceros una pregunta, a ver si respondéis, a vosotros ya levantando la mano por votación. Eh, Han surgido un par de, un par de cuestiones... Que una parte de los que estamos aquí somos docentes que están relacionados con la educación. Pues una primera pregunta que se me ocurre a mí es si echáis en menos, vosotros, estáis del otro lado, del lado de los alumnos, asignaturas de este perfil que os han dicho. Carmen, por ejemplo, mencionaba que nos, que nos faltan, sobre todo de yo creo más todavía los ingenieros, habilidades de comunicación, por ejemplo, Habilidades de comunicación. Hay que salir fuera, hay que ser capaz de comunicarse, hay que ser capaz de vender las ideas y comunicarse con el que menos Ideas. Luis eh, mencionaba también que no tenemos una educación muy rígida, que nos va a hacer a todos del mismo perfil, desde que somos pequeños hasta que llegamos de aquí, nos van haciendo a todos nosotros una fábrica de lechugas, nos van cortando todas las alas y nos dejan a todos con las lechugas perfectamente iguales. Pues no se echáis de menos asignaturas de ese, de ese perfil de comunicación, de, de, de habilidad social, de fortaleza. ¿Estáis de menos esas asignaturas, sí o no? ¿Creéis que tenía que haber asignaturas de esas en una carrera como la vuestra de ingeniería? ¿Quién dice que sí? A ver, tevante la mano a la dice que sí. Pues es una pregunta en positivo todo el mundo va a decir que sí.